Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, vamos a reaccionar a esta parodia de Kishi con Naruto y Jason Man. Y ok, vamos a ver cómo funcionan los dos, así que vamos a ver esta parodia random. Y ok. Se hizo. Se tragó. You're stupid! How dare es tocar unas tetas gordas. <risa> ok. Toda la esencia yo a los 16 años. <risa> Jokes on you, same. I can turn into nice <risa> You want. You know what? I la hija motosierra también. I can turn into a La cara Salto <risa> <risa> Mbappé, un auto otra, otra vez. <risa> Give it to me. Give it to me now. <risa> <risa> Aloma lo <risa> No, ¿qué va a hey, you tried to me. <risa> Se, <tra> <risa> Se atrevió el denji. <risa> hey, <risa> La <risa> abusó, Naruto. <risa> That's H2O ¿sí? <risa> Oh my god, ¡Carnafo, eh! ¡Carnafo, eh! ¿Por qué? Cuando acá encontré con el doblaje el mismo video, con el doblaje de Scar, así que vamos a ver este. Mi sueño es ser... ¡Ay, qué rico! El no <risa> <poco> cague. <risa> tu sueño es estúpido. Tú eres estúpido. ¿Pero cómo te atreves? ¿Acaso te crees mejor que yo? ¿Tú qué <risa> sabes hacer? ¿Sabes lo que te digo? Tengo una tula sierra <risa> <risa> Eso no es nada Mira esto, papu oh. Mira esto, papu <risa> <risa> <risa> ¡Ah, lo sensuado? ¡Dámelo! ¡Dámelo todo! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ah! Has intentado abusar de mí Voy a destruirte No, no puedes Eres un idiota, me has engañado <risa> Oh Dios mío, es Freezer ¡Vivan los pájaros! ¡Ay, qué rico papu mi mamá! ¡Va, <risa> eh <risa> <risa> <risa> <risa> Ok Muy random un interesante puede okay. bueno, ser creo que fue todo por hoy Deja el video original en la descripción nos vemos la próxima